Yo le enviaba flores cada día y le escribía cartas cada día. Las flores me nadé volvía No había respuesta para mis cartas. Nadie podrá algún día Reparar su corazón roto Estuve ciego y no lo veía Yo que le era tan devoto Si pudiéramos hacer El amor una vez más Nuestro amor renacería Cualquier cosa se podría, nuestro amor renacería, cualquier cosa se podría. Nunca pensé que sería tan difícil olvidarte. Hoy te lo pido, querida, no puedo parar de amarte. Yo le enviaba flores cada día y le escribía cartas. Cada día, las flores me las devolvía, no había respuesta para mis cartas. Nadie podría algún día, reparar su corazón roto. Estuve ciego y no lo veía,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 tan difícil olvidarte, hoy te lo pido querida, no puedo parar de amarte, te lo pido una vez más, intentarlo vale la pena, el mundo se hunde aún más. Yo sin ti me muero de pena.